Ha producido una alarma mundial Esta enfermedad, el cor coronavirus Tiene tres efectos que hacen tanto daño como la enfermedad en sí Sin llegar a la enfermedad ya está el problema estresante Hay gente que coge las cosas que uno no se imagina Hay otro que nada, le, la coge como debe ser las mentiras que se crean en torno, en torno, y cosas que salen en los periódicos, que la gente de una forma fácil, rápida, eh, se la cree. Por ejemplo, esta noticia. Algunas veces hay científicos que quieren también, igual que cualquiera de estos tirapeos de la calle, que quieren darse a conocer, que quieren hacerse famosos. Entonces, esta noticia de Como que tiene que ver con la temperatura La primavera Una posible aliada Contra el cor coronavirus Hasta la forma en que Describe la noticia Confunde La primavera Una posible aliada De coronavirus Contra el coronavirus o sea, una, una pendejada que no hay necesidad darle esa vuelta A la escritura para que usted termine leyéndolo dos veces Para ver si es que la temperatura ayuda o desayuda Resulta que dice aquí Que los rayos ultravioletas reducen el riesgo de virus ¿A dónde está el peligro de noticias de esta naturaleza? Que yo he tenido discusiones Con personas que son encerradas y tienen una forma de ver el mundo así, sin el mundo ser así. Puede ser así, pero si lo ven así, se jodió y ellos lo ven así. Que aquí no entra el coronavirus porque aquí es un país caliente. Oiga, eso, eso, no, eso no es real, eso no es así. Que la, la temperatura hay enfermedades que se pueden multiplicar más por el problema del clima pero recuérdense que los virus cuando pasan determinada temperatura alguna vez se puede darse el caso que se vuelvan más desgraciados se vuelven más peligrosos hay enfermedades que un sitio por temperatura da de esta forma y en otro sitio se ha volteado o sea que eso de la teoría Que aquí no entra Porque aquí hace un calor de carajo Y todo eso Eso realmente no se lo crean Las enfermedades como el SIDA era lo, Se decía del SIDA lo mismo Del SIDA se decía lo mismo Que también que el SIDA aquí no entraba Porque la temperatura Esa pendejada No pueden hacerlo ¿Qué me preocupa a mí de esta enfermedad? Que los países donde se ha, donde se ha llegado están súper súper súper organizados el que ha dado muestra de un dominio administrativo en el área de la salud desde el gobierno ha sido China que China para la cantidad de personas que China tiene China tiene 1400 1.400 millones Y nosotros somos 11 Pero China tiene una política Desde el Estado Desde el gobierno Que no es haciendo Visita sorpresa como Danilo No, allí hay un, existe Una intención real Del gobierno trabajar para una sociedad Y en el hecho práctico China, para la cantidad de gente eh, El fenómeno no ha sido tan catastrófico desde el punto de vista. Y recordar a la gente que hay una ciudad donde se localiza que aparece el virus. Entonces eso de esa teoría de que, que aquí el virus no entra. No, no, no. Dejen esa pendejada. Que cuídense de igual forma que también los virus tienen esa característica. ...que pueden transformarse... ...y volverse mucho más agresivos... ...aquí hasta ahora... ...hasta ahora... ...de acuerdo a lo que leo... ...escucho... ...veo mucha prensa... ...tengo contacto con mi hermano Chano... ...desde Estados Unidos... ...y vivo al día... ...hasta ahora... ...solamente un caso específico... ...se ha presentado... ...el de un italiano... ...que llega... En el avión, ya desde el avión, sentí algunos síntomas, como nosotros cuando nos va a dar la gripe. Pequeña fiebre, molestia, dolores un poquito muscular, y trae el virus en el avión. Pero cuando llega a Santo Domingo, que va al hotel de unos italianos, Estando en la habitación comenzó a sentir los síntomas realmente de la enfermedad. Parece que este señor tiene su formación, parece que lee periódicos, está enterado del fenómeno del virus y desde la habitación llama al lobby, a la oficina, a la administración y dice que él se siente que los síntomas que él tiene. ...es la enfermedad... ...del coronavirus... ...inmediatamente... ...la misma administración... ...hizo todos los contactos... ...para que este señor... ...saliera del hotel... ...con toda la protección posible... ...lo llevan a la capital... ...desde... ...desde... desde el hotel... ...y ya... ...este señor... ...de acuerdo... A los tratamientos que le están dando Ya el Señor Ha pasado Porque de 100 personas Que le da el coronavirus Si hay los medios Los medicamentos Y el diagnóstico Se hace a tiempo De 100 Los que mueren son 10, 15 o 14 Y 80 Se sanan, se sanan otra vez y quedan no, realmente y pueden hacer vida normal. Hasta ahora esa es la realidad. No permitan que alguien le agregue. No, aquí está el virus a mamacita. Estando yo en el campo ayer, llegó un campesino vendiéndonos bandules, algo así. Y él decía que el virus es un invento de Danilo para que la gente se le olvide lo que pasó el 16. Oye, ¿hasta dónde llega sin entender que con esa pendejada no se juega porque entonces el turismo, el turismo se nos puede caer? Es parte de una de las pequeñas, les la, llaman de qué grande entrada de dólares, pero yo le llamo pequeña porque yo no entiendo cómo es que captan los dólares del asunto del turismo. Que no sea un beneficio directo para hotel y cosas así, bueno. Pues la cuestión es que ese mismo hotel, estoy seguro que cualquier persona que quiera estar en ese hotel, me imagino yo, va a salir corriendo. Me imagino que lo, lo, lo, la gente que esté ahí va a salir vendeado y entonces ese hotel eh, se le va a reducir la entrada. O sea que con esa pendejada no se juega.